La vida es una comedia, donde los personajes se pegan por el papel principal pintándose sonrisas torcidas, mientras la radio repite que todo va bien. Nos reímos de payasos que ganan el triple que nosotros, en programas con increíbles índices de audiencia fantasma, de cada caída repetida en vídeos de internet, de cada chiste de humor negro en el muro de Facebook. Luchamos solo cuando nos sentimos a salvo. No dejamos que se acerquen lo suficiente y fingimos no hacerlo a propósito. Lloramos cuando George R.R. R. Martin mata a nuestro personaje favorito. Pero nos la pela que en la calle estén muriendo refugiados. Personas reales. Que al parecer no han hecho nada para ganarse nuestro respeto. Por supuesto. La vida es una comedia, cito, una muestra de lo ridículo, con elementos que divierten sin necesidad de pensar mucho y con un desenlace feliz, aparentemente apto solo para unos pocos.